Susana Córdoba, nuevo fichaje de Servir y Proteger en TVE. La actriz de El Ministerio del Tiempo y Traición se suma al rodaje de la serie de TVE para dar vida a Sofía Collantes, la exmujer de Somoza. La actriz Susana Córdoba es el último fichaje de Servir y Proteger y acaba de incorporarse al rodaje de la serie. La intérprete, que ha participado en ficciones de la una como El Ministerio del Tiempo o Traición, dará vida a Sofía Collantes es mujer de Alejandro Somoza. Sofía es una mujer independiente y de fuerte carácter que decide regresar a la vida de Somoza después de estar varios años alejada de él. Para Somoza, Sofía ha sido la única mujer de su vida. Pero parece que Sofía también va a estar muy interesada en Sergio Mayoral, que se ha convertido en el abogado personal del empresario colombiano. Celos, intrigas, conspiraciones, pasiones... Todo ello envuelve a un personaje que llega a la serie de las tardes de la una para cambiar las cosas de forma radical. Producida por RTVE en colaboración con Plano a Plano, Servir y Proteger ha superado los 300 capítulos y sigue destacando día a día en la parrilla. El pasado lunes 16 consiguió uno de sus mejores datos de audiencia, con un 11,3% de cuota y 1.315.000 espectadores Compartir Compartir en menéame guardar en mis listas.